En Trinidad, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, al ser cuestionado este viernes sobre la situación que vive el país ante el tema de la migración haitiana, expresó: Yo creo que el 27 de febrero, interpretando el señor eh, presidente de la República en sentir de la grande masa de la población, se planteó un sinnúmero de acciones que van a disminuir de manera considerable. Es. Eh, ese ingreso masivo hasta ciertos puntos, yo creo, mira siempre toda la frontera, eh, existe el tráfico e incluso en países más desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, que tiene la frontera con México, diariamente están pasando cientos mexicanos, producto de la misma necesidad, eso no significa de que no haya niveles de responsabilidad por parte del gobierno, tendente a regularizar lo que era entrada. Como se hacía antes, en los periodos de tudillo que se estaba carnetizado, todo el mundo sabía lo que tenía la cantidad de haitianos que existían aquí. NTN, Giovanni Paulino.